serísimos ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuentan? ¿Qué se dicen? ¿Cómo va a todos Creo que estén cuidando el COVID? Oiga, eh, primero, los que han visto el video del manual de Telegram, muchas gracias. Eh, vi que la aplicación ya ha sido bajada más de 63 millones de veces. ¡Wow! Y el video pues ya casi llega a mil visualizaciones, entonces muchas gracias por verlo. Por favor no olviden suscribirle, darle el me gusta, bueno que eso me ayuda, me motiva a seguirle subiendo videos eh, semanales. Bueno, el de esta semana está espectacular. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes les gustan sus iPhone A mí no me gusta el iPhone, yo soy Tim Samsung pero igual también les va a servir para el team Samsung resulta que ustedes que son amantes del iPhone y pues como salió el iPhone 12 Pro Max y bueno eh, su demás familia para abajo, ¿no? El, por ahí claro que estoy escuchando que el iPhone 12 mini ha tenido muy malas ventas y ya no lo van a seguir produciendo, bueno eso ya son chismes, no lo sé lo único que sé es que yo les vengo aquí a enseñar cómo comprarse un iPhone más barato de lo que lo consiguen aquí en Colombia por lo menos se van a ahorrar unos 2 millones de pesos o más entonces, ¿qué es lo que pasa? bueno, eh, mejor dicho, veamos la intro y les muestro cómo hacerlo entonces, echemos pa'lante Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo sé que todos tenemos un amigo, un tío, un primo lejano, un amigo de hace 20 años del barrio que está en Estados Unidos o algún amigo que va a viajar a Estados Unidos o algo. Esto es súper importante, este, esto para que el truco nos funcione acá. Lo que vamos a hacer es sencillo, simplemente vamos a comparar el precio de compra de un celular aquí en Colombia, de un iPhone aquí en Colombia, versus comprar un iPhone en Estados Unidos, es sencillamente el truco, también lo voy a hacer con un Samsung, yo soy team Samsung como les dije, vamos a compararlo y vamos a ver cuánto nos ahorramos comprándolo allá y comprándolo acá, entonces eh, voy a grabar, voy a ver qué pantalla nos graba mejor, si la del desktop o la del celular y bueno de acuerdo a eso la vemos aquí en el video. Y ya abrí la pantalla, ya hice para adelantar, pues ya hice las búsquedas, ya las tengo listas para alternarlos en eso. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden comprar el iPhone 12 Pro Max en Colombia, en Claro, en Movistar, bueno, en los operadores. O lo pueden comprar, bueno, aquí la tienda que más conocida de, de Apple es eh, iShop. ¿Cuánto vale el, el iPhone 12 Pro Max en la, en la tienda de iShop? Vale 5.899. Yo creo que este valor aún no incluye el, el valor del IVA. Entonces, eh, tendríamos que sumarle el valor del IVA. Entonces. 5.899 más el 19%. Eso vale aquí en Colombia. ¿Cuánto vale comprarlo en Estados Unidos? Entonces acá también tengo abierta la página de, de Apple. Eh, Estados Unidos y el mismo equipo. iPhone 12 Pro Max. Eh, bueno, cualquier color. Si, de totalmente libre para ponerle cualquier SIM de la misma capacidad. 128 gigas. Miren la diferencia. Aquí vale 1.099 dólares. Bueno, pongámosle más el 9% o multipliquen ese valor por 0.09, Que sería el valor del, del, del, del impuesto a la venta ya O el tax de venta que veía ya el celular que haría 1.198 dólares Multipliquemos por 3.500 que está aproximadamente el dólar hoy en día serían 4.192.000 que nos saldría el iPhone 12 Pro Max O sea, 4.192.000 contra 5.899.000 más el IVA. O sea, estamos ahorrándonos más de 1.700.000 pesos. ¿Qué sucede? Bueno, aquí hay un truco y, y hay cosas que hay que hacer para poder hacer la compra. Si la van a hacer ustedes o si la, se las va a hacer un amigo. Si ustedes no tienen cuenta ya o su amigo no tiene cuenta ya, o bueno, ¿qué es lo que pasa? Van a tener que ir a un Walmart o, o un Target o cualquier tienda de estas donde vendan tarjetas de regalo de Apple se compran la tarjeta por el valor del equipo, ¿cierto? Eh, bueno, los que tienen cuenta bancaria en Estados Unidos, pues no hay ningún día, ¿cierto? Pero lo más común o lo más probable es que no tengan cuenta ya. Entonces, van, compran su tarjeta de regalo, ahí en las cajas las ven, y eh, compran eh, su tarjeta por el valor del equipo. Entonces, eh, bueno, eh, serviría aquí por los 1.198 dólares. Con esa tarjeta de regalo ustedes ya se meten a esta página y realizan la compra aquí desde la página. Entonces, adicionar al carrito y hacen la compra. Cuando ustedes hacen la compra, ya pueden pedir la cita. Entonces ya buscan la tienda de Apple que esté cerca, eh, donde vive su amigo, su hotel, o bueno, como sea, o donde lo vayan a recoger. ¿Por qué? Porque ahorita las tiendas de Apple no están atendiendo gente. La única manera de ir a la tienda de Apple es con una cita y pues la manera más fácil de poder tener la cita rápido es haciendo la compra entonces, una vez hecha la compra les va a abrir agenda para que ustedes al otro día o bueno a los dos días puedan ir por su teléfono es, es raro en algunas tiendas les da de cita para el mismo día pero lo más normal es que le den cita para el otro día eso depende de, la, de cómo esté llena la tienda entonces vamos a ver un pequeño video hace un par de meses eh, un amigo me encargó que le comprara un iPhone 11 entonces, eh, pues obviamente ya vimos el ejercicio, igual para el iPhone 11 aplica exactamente lo mismo. Entonces eh, vamos a ver ese video y ya después hacemos este mismo ejercicio con el Samsung a ver cuánto nos ahorramos con los Samsung. Bueno, yo ya llegué aquí al mall, a ver si podemos recoger el celular, entonces voy aquí a la tienda de Apple. Para la tienda de Apple, ok. Ahí decía que si uno llegaba temprano para experimentar demoras, pues ya no era mucha fila. Voy a acercarme a ver qué me dicen. Ahí está la tienda de Apple. Y esa es la fila que la está ahí. Yo voy a poner a ponerle de una vez. Ok, sí, vamos a ver lo no, no. Bueno, ya nos vamos Ya me dejaré de atravesar la fila De la tienda Social Security entonces, Aquí me dejo el grabazo Al informear el teléfono Ya tengo el correo para consultarlo Y a ver qué pasa Ojo, no pueden comprar Aquí a la tienda no se puede venir a comprar Todo lo tiene que comprar el niño Pero entonces acá les voy a dar un truco si ustedes no tienen tarjeta de crédito de Estados Unidos y quieren comprar una tarjeta de crédito en Colombia es lo, o de cualquier otro país, de, de México, lo que sea, ustedes lo que tienen que hacer es eh, van a un Walmart o a un Target y compran una tarjeta de regalo de Apple y pues ponen el valor de lo que quieran comprar y ya con esa tarjeta compran en línea y ya pueden venir al móvil y recoger el, el, el teléfono que hayan comprado ok, bueno no puedo grabar mucho dentro del almacén pero básicamente uno va ahí a ese como ese counter eh, ya, muestran el correo y le entregan a uno le entregan a uno su pedido y eso es todo amigos mucho más barato, bueno está ahí el está el problema del está el problema de que? está el problema pues que no venden en la línea que en la, la, perdón, está que no venden en la tienda cierto pero bueno ya les, ya les expliqué cómo solucionarlo y listo amigos aquí pueden conseguir un iphone mucho más barato que en colombia y bueno así siempre tenemos todos un amigo un primo y un familiar que vive aquí en estados unidos bueno pues les puedo hacer el favor y se pueden ahorrar ahí bastante dinero listo parteros bueno ahí ya les di otro truco tecnológico hablamos luego chao que con Samsung, entonces estoy en la página de Samsung Colombia y miren cuánto vale, vale, 6 millones 149,899, 6 millones 150 mil. No sé si esto estará con IVA o sin IVA, a ver, carguémoslo. Eh, bueno, ya está con el IVA, y bueno, son 6 millones 899 ya lo carguémoslo y comprarlo. Eh, vámonos, 6 millones. 149.899 acuérdense de ese valor 6.950.000 pesos ahora vamos a la página de Samsung u yo ya he hecho el mismo ejercicio no me devuelvo acá y lo muestro porque quería mirar si eh, estaba que? Okay, eh, con tax o sin tax o mejor dicho sin impuestos o con impuesto entonces mira, el mismo equipo S21 Ultra desbloqueado de 256, porque el que tenemos aquí es de 256, ¿Sí ven? de 256, eh, bueno, el color que sea, ah bueno ustedes aquí tienen una opción, allá hay una opción que uno puede llevar el celular y eh, puede como negociarlo, acá las negociaciones son un poco mejor que pues en la competencia y uno si el celular está en espectaculares condiciones, se lo reciben hasta 700 dólares. Pero es raro que le den a uno todo eso. Tendría que llevar el teléfono prácticamente nuevo. Pero bueno, si está la opción y les dan todo, miren, el celular nuevo le sale por 549. Pero digamos que ustedes no quieren devolver, no quieren devolver su celular anterior. Entonces, eh, sin hacer cambio, queda en 1249,99. Como les mostré en la página cuando arrancamos ya ese es el valor con el impuesto, si lo multiplicamos por 3.500 aproximadamente que está el dólar al día de este video, eso nos da un valor de 4.371.000 pesos, o sea nos estamos ahorrando casi 1.800.000 igual que en la otra marca, entonces bueno, eso era lo que les quería mostrar. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video, de nuevo a los que han visto los videos anteriores, muchas gracias, si me ayudan con la suscripción sería fenomenal, me motivan mucho a seguir subiendo videos, por favor el like y bueno, eh, por favor síganse quedando del COVID y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.